Esta semana tuvimos tres sesiones de la Comisión Especial que está estudiando lo que se denominó la interrupción voluntaria del embarazo, que en realidad es un eufemismo para denominar al aborto. Hemos tenido sesiones bastante largas, muy interesantes, donde recibimos a 34 delegaciones con diversas opiniones, gente a favor, gente en contra, marcando sus matices, dando su punto de vista. Eh, nosotros... En la comisión hicimos un hincapié muy fuerte para que se recibieran a todas las instituciones que habían pedido audiencia con la comisión. No era la postura general o habían legisladores que estaban eh, interesados en ver a quiénes recibir y a quiénes no. Nosotros dijimos que, estando a favor o en contra, todo el mundo tenía que ser recibido a la comisión y escuchado. Y la verdad que luego de estas maratónicas sesiones, de haber recibido a tantas eh, instituciones, a tanta gente, Creo que no nos equivocamos, porque realmente desde las diversas ópticas todos los aportes son muy valiosos y que van a ayudar al, al, al debate. Eh, seguimos trabajando, esto a mediados de septiembre eh, se va a estar considerando, se va a estar votando en la comisión y si están los votos, que aparentemente en la comisión están, pasará al pleno de la Cámara y de esa manera este, se va a estar discutiendo y debatiendo en nuestra Cámara de Diputados este tema. Nosotros tenemos una posición en lo particular, en lo personal, yo tengo una posición filosófica, eh, no religiosa, porque no soy religioso, pero sí filosófica, doctrinaria y humanista, que me dice que eh, debemos estar en contra de lo que es eh, atentar contra la vida, porque eh, partiendo de la base que hay vida en el momento de la concepción, eh, se atenta contra la vida. Por eso eh, mi voto será negativo, pero eso no quita de que Vamos a estudiar absolutamente todas las visiones y vamos a eh, construir un debate que esperemos sea elevado como corresponde.